¿qué tal? ¿Cómo andan? no si se escucha bien, se ve bien Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? la confirmación de Antes de... Hola chat <ríe> bien, bien Bueno Muchas gracias por sumarse a este nuevo podcast de la Taberna En la barra de la Taberna Hoy vamos a hablar de One Shots y... Que día tenemos de invitados a Mena de Mazmorras y Dragones casi tiró el micrófono, perdón eh, ¿dónde te podemos encontrar? contanos un poco como ese proyecto hola, eh, yo soy Mena soy DM de una de las tantas campañas de Mazmorras y Dragones, nos pueden encontrar en arroba morras y dragones en twitter eh, tenemos una campaña homebrew de D&D que streameamos los martes por las noches y a mí personalmente me encantan los one shots, ya sean de D&D o de cualquier otro juego. A mí me pueden encontrar también en Twitter como @isetfireball y bueno, ya tengo un rato en esto del rol y definitivamente los one shots son lo mío. Entonces, hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Gracias por venir. Y también tenemos a Cristecas. ha conocido de la casa, un amigo. Contanos Chris ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Para mí es un placer pasar siempre por la taberna, y más hoy, acá, en este podcast, que para mí es fantástico. Eh, el capítulo anterior lo disfruté muchísimo, con pimiento y con toda la gente ahí hablando. Así que, nada, súper agradecido por la invitación. Y también, forjado a base de one shots. Soy un hombre con pocas campañas encima, y bueno, maestro del caos también. Así que el one Hermano. shot está hecho para mí. Sí, sí, tal cual. Así que nada, bueno, a compartir con ustedes mis experiencias sobre one shots. Mm, ningún hombre es tan sabio como para dar consejos, pero desde nuestra experiencia podemos aportar acá algún granito de arena para que puedan decir cosas lindas acerca de sus one shots y que la pasen bien y divertirse, que es lo más importante como siempre. Bien. Voy a agregar una sola cosita antes de ir al intro. El... El podcast anterior fue catártico, que nos sacamos un poquito encima, así que cualquiera que lo quiere ver, es sobre DMs es agotados, están invitados... Se sí, están... se <risa> notó. <risa> sí, lo viste, y gracias. mi alma se unió a sus almas, <risa> y yo les quiero mucho. Gracias. Bien, antes de empezar vamos a ir a la intro del podcast, y después vamos con las preguntas y demás. Ahí estamos. Bien. Bueno, ya sabemos por qué estamos acá, ya saben quiénes somos, vamos a hablar de los one shots. Para cualquiera que nos esté mirando y no sepa de qué se trata el tema de los one shots, los one shots es... ¿Por qué, por qué explicarlo yo cuando pueden hacerlo ustedes, no? Para eso los invité. <risa> Así que... Eh... A que los traje A trabajar A trabajar Así que, Mina, ¿quieres empezar? Bueno, un one shot es una aventura, un juego que está diseñado para durar una, un par Yo lo extiendo como hasta cuatro sesiones, más o menos es, Yo soy muy, li muy barco y muy libre muy libertina en ese aspecto. Entonces, yo lo logro expandir. Lo dejo que a veces sean se hasta cuatro, pero prefiero que sea una sola, una sola sesión. Es autocontenida, es una aventura que no depende necesariamente del resto. Puede ser independiente de toda la de la campaña, en caso que se esté jugando una. O puede ser de un juego que no es una campaña y que solamente es un juego de una noche, de esos que tienes para el desestreso eso para mí es un one shot pero lo voy a dejar a mi hermano del caos a ver si, si me va a corregir adelante para nada o sea. para nada para nada para mí es lo mismo eh, difiere un poco en la duración un one shot dura entre una y diez sesiones <risa> eh, es que claro quién nos ha alguna vez no quién alguna vez no se juntó y dijo jugamos un one shot cortito una aventura de 20 minutos y al final terminó siendo una mini campaña Tres, cuatro veces nos juntamos a jugar La misma historia Y eso pasa muchísimo con los one shots ¿Por qué? Porque nos enredamos bastante O porque estamos acostumbrados sí, sí, sí, sí. A jugar campañas largas Y a tener determinados tiempos para hacer cosas Así que Capaz que a lo mejor hoy Aprendemos algo acerca de De cómo hacen ustedes para que esos one shots No duren 46 sesiones. 10, horas. 45 sesiones A veces... A veces suena a que los one shots son una excusa nomás para, para agarrar jugadores y que, que unan a una partida más larga. O para adentrarlos al vicio del rol también. Claro, claro. De la mejor manera que tú Somos como los, los que venden... Decían que ofrecían drogas en esa escuela. ¡Ey, niño, ¿quieres jugar rol? Ven. Es un one shot nomás. Son tres horas. Un one shot. ¡Te va a gustar! Tres horas no hoy, faltado. mañana, pasado... <risa> Bien. Eh, ¿Qué dicen ustedes que se aprovechan más del one shot en comparación a lo que es una campaña larga? Pena, ¿querés? ¿Mara palabra? Oh. Lo que más eh, se aprovecha... Antes de que empieces... La... Mira, te voy a dar tiempo para pensar, Mena, porque quería me era algo. sí, date, Lion date, date, Nos pasó unas preguntas que decían. Sí. Uno más uno es igual a dos. Y ahora acaba de preguntar cuál es la masa del sol. Exactamente. Y yo venía preparada para un examen de geografía y resultó ser trigonometría. No sé. En creo mi defensa. que lo que más se aprovecha es... Mira, se maximiza todo. Maximizas improvisación, maximizas todos tus recursos, maximizas tu tiempo, maximizas el caos de los jugadores, maximizas las personalidades, creo que aprovechas todo mucho más en un one shot, porque tienes tan poco tiempo que realmente quieres que cada momento lo valga. Sin embargo, lo que siento que se aprovecha más es la improvisación, es esa característica, es la que vas a tener que tener más viva si quieres jugar un one shot porque hay menos preparación para ella. Entonces, creo que un personaje que no conoces bien, un entorno que no necesariamente es familiar, vas a tener que ser un poco más flexible. Para mí, se aprovecha muchísimo el arriesgarse, el tomar decisiones uh. que no son realmente comprometedoras para mí y para mi personaje. Porque si muere, bueno, al fin y al cabo, es un one shot. O si pasa algo horrible, es un one shot, no pasa nada. Y eso nos lleva a tomar decisiones que a lo mejor sí tienen que ver muchísimo más con la manera en la que a veces nos gustaría jugar. Por eso el one shot para mí es una manera muy libre de poder interpretar de maneras que llevan al extremo a los personajes, al punto en el que actuamos como realmente queremos y no cuidamos tanto nuestra propia vida en el juego. Decisiones y es las verdad, es verdad. Consecuencias sí. que pueda traer 10 meses más tarde. Claro, porque es tal cual. Generalmente cuando un jugador se le dedica tiempo a hacer el personaje, ¿no? lo piensa, le anota todos los numeritos en la hoja eh, y le toma cariño después de un par de sesiones, ¿eh? tiende a ser muy cuidadoso y a improvisar menos. Sí. Es, correcto. es verdad. En un one-shot... Como es, es, es algo, digamos, es muy casual la relación que tiene con este personaje. Eh, voy a saltar el pozo a ver qué puede pasar. La precaución sale por la ventana. <ríe> claro, claro. En <El> fuego. <ríe> bueno, está bien, le disparo a todos. Algo así es. <ríe> es que hay como una manera de, de jugar a la que uno se apega emocionalmente a sus propios personajes, a la manera en la que... Hace cosas en la manera en la que habla, en la que se viste, en la que se comporta frente al resto Y sobre todo en la que se comportan determinadas situaciones Ante el peligro qué hace mi bardo Corre Pero a lo mejor si es un one shot Me animo a ir al frente de la batalla Y pelear lado a lado al bárbaro Y a lo mejor sale algo increíble Y me da la oportunidad de probar cosas nuevas Eso está muy bien También te ayuda a experimentar de cierto modo con el resto de tu party hay situaciones en que no se van a dar en tu campaña larga necesariamente Porque ya, has, ya tienes los cimientos de cierta clase de relaciones Con cada uno de los personajes con los que compartes la mesa Y en un one shot todos están en un modo tan temporal Y tan efímero Que realmente puedes tener diferentes interacciones Que no tendrías de otro modo Puede ser un poco más combativo O un poco más arriesgado como dice Chris O un poco... Quizá más chistoso, no lo sé Dependiendo del giro del one shot sí, Buen punto me, me gusta esa idea de que eh, Te da un espacio eh, Tan efímero Que aprovecharlo Al máximo es la mejor opción que hay Y hacer algo nuevo Y son memorias que perduran sí, sí, Las sí. memorias de one shot son <risa> Yo creo que de Las más finas de la party Casi siempre <risa> Es que generalmente es eso. A ver, uno llega a tal punto a la hora de jugar que empieza a hablar en primera persona acerca de sus aventuras. Al punto de decir... Eh, ¿Se acuerdan cuando nuestros personajes... En vez de decir esto. ¿Se acuerdan cuando nuestros personajes fueron a aquella taberna y había una enana cantando y al final se prendió todo fuego? No, es como... ¿Se acuerdan cuando fuimos a aquella taberna y prendimos fuego todo y nos persiguió la enana que cantaba? Es como... Creamos recuerdos que son duraderos y que, y que son felices para nosotros A partir de nuestra experiencia en el juego Y que sea Un espacio donde las locuras Estén siempre presentes Hace que se generen ese tipo de memorias Eso está muy bueno Me encanta sí Taca tus defensas mucho más en un one shot De manera es personal es. Incluso como DM Creo que eres un poco más abierto A las situaciones A al... las que te puedas enfrentar O a las que te enfrentan los jugadores Porque también tienen esa capacidad Como ya bien sabemos entonces Quiero aprovechar esto Para girar hacia los DMs Para que oh, ustedes okay. di dirigen One shots Perdóname Chris, fue un error también. <risa> eh, <risa> La maldición Nuevamente, es <risa> tiempo <risa> como me consume la... <risa> Se cumplió la profecía <risa> oh, Ahí viene la geometría eh... Preparar una campaña y un one, un one shot son similares, pero como DM vos tenés que poner el peso de importancia en diferentes lugares, claramente. Como DMs ustedes, ¿qué es lo que consideran más importante a la hora de preparar un one shot? Antes de dirigirlo, si quieres. ¿La verdad o, o para el público? <risa> Me atengo a la quinta ambiente y pregunto lo mismo que Chris. ¿Preparar? <risa> ¿Preparar? No, a ver, a mí me gusta muchísimo eh, inventarme una sinopsis que sea genial Que tenga un enganche hermoso para decirle a todos ¡hey! Vamos a jugar un one shot que no saben lo que es, una locura Es <risa> acerca de cuando Cthulhu fue skater <risa> Y nada Y ustedes estaban ahí y fue una locura Realmente y todos quedan ¿Cómo que Cthulhu fue skater? Pará, no me la container Están todos... Y en realidad fue una idea re pedorra Que se me ocurrió en ese momento y es como Ok, tengo que escribir un one shot para mañana Cerca es que el watch de... Justamente, sí, creo que eh, es el sistema similar y creo que todos sufrimos de lo mismo en ese sentido. Tenemos excelentes hooks y luego muy poco tiempo para planear lo que salió de nuestras enormes bocas. Entonces <risa> sí, pero en más de una ocasión he prometido que vamos a jugar a ser Santa Claus cazando dinosaurios en el espacio, lo cual sí me ha traído problemas. Todavía debo ese wow. A ver, Gracias por vender recordármelo. Humo. Vender humo es parte fundamental de saludarme. Una, uno tiene que enganchar a sus jugadores Una, una anécdota Ya la conté en la taberna es Que una vez iba a dirigir una partida De Tulu eh, Y en aquel momento mi grupo hacía Los personajes sin contarme se preparaba la aventura y después era una sorpresa Lo que pasaba y, y la aventura terminó yendo por el lado de que Ellos eran Cuatro fanáticos de las tortugas ninjas Cada oh, uno eh, Además haciendo cosplay de las tortugas ninjas Tenían los, los disfraces Tenían los disfraces originales de las películas. Y sí. iban a las convenciones de anime y demás. A buscar a los Power Rangers y a los que están como destructor. Para pegarles. Y, y en su casa tenía una pizzería. Es una, maravilla, es una, es una Esto está es hermoso. Eh, eh, eh. Espero, sí, espero que dirijas esto. No te me anoto. <risa> premisas, y uno de mis creadores favoritos de juegos de una sola página es Grant Cowit, el creador de Honey Heist el creador de Crash Pandas y el creador de uno de los mejores juegos que se llama Big Gay Orcs, donde eres un orco que está buscando el amor además de ser un lord de guerra es, son esa clase de premisas las que yo sé quizás no son para todo el mundo pero a mí me avivan en de el interior que sé que con la gente que está a mi alrededor puedo crear una historia tan divertida, con esa pequeña premisa, si me dan tan solo unas horas. Déjenme, por favor. Y creo que eso es lo que nos lleva a ponerla y a ponerlo este clase de one-shots: el saber que podemos pasarla bien con nuestros amigues, siendo Santa Claus cazando dinosaurios en el espacio. Claro que sí. Oh, qué fan de la tortuga ninja Además, me imagino El, el león preparando todo Bueno, en esta parte sería como Un hotel al que van En el que tienen que resolver en un sótano Una serie de puzzles que... Y es como, somos fanáticos de las tortugas el ninja tenemos tenemos traje de las tortugas ninja Tenemos una pizzería también Y vamos a, a buscar gente disfrazada De los Power Rangers el clima para... El clímax fue que ellos fueron a asediar a una pizzería enemiga en bicicleta. Oh, no. ah, claro. Ganaron, ellos. Movilidad y, eco y ecología ante todo. Por no, no tenían plata. para. Eran ah, las vale. bicis que usaban para repartir. Yo intentando. Estoy intentando no, bueno, pero ellos lo recuerdan como una victoria, eso. Es una excelente historia. Es excelente. No lo no excelente. Creo que es la mejor historia de one shot que alguien ha contado. O sea, vos uh, mi historia iba a ser una. una... No, no, no era un one-shot. No, no one Dejémoslo sí. de lado. Eh... Bien. Eh, sigamos un poco con, con el DM. Así como cuando vos preparas una aventura, tenés eh, tenés que repartir niveles de importancia entre NPCs, mapas, etc. ¿No? Y como ya hablamos, un one shot es un poco más distendido. Vos elegís un tópico y vas, digamos, lo perseguís hasta alcanzarlo en lo posible, ¿no? ¿Cuál, cuál es el desafío que tienen para cerrar un one shot? Porque originalmente, como, como tal vez alguien, un tradicionalista diría que un one shot dura una sola sesión. Pero suena difícil Eso que sea. No sucede. Eso no sucede. ¿Cómo, cómo hacen ustedes, digamos, para, para resolver los one shots? Porque suelen extenderse. Dependiendo de la situación. Si tengo la posibilidad y la pari quiere seguir y podemos alargarla un poco y ser libres y libertinos con el tiempo, perfecto. Y cuando no, lo que me gusta es cerrar lo más pronto posible la aventura para dejar abierta la poten el potencial a la secuela con alguna clase de epílogo, entonces creo que eso ayuda a que en caso de que quieran retomar la aventura por unas cuantas sesiones más Puedes dejarlo abierto. Eso es lo que me gusta hacer para no ser tan tajante, porque la verdad a mí sí me gusta dejar esa clase de personajes tan épicos y tan históricos, con el potencial para aparecer en alguna parte de ese universo de los one shots nuevamente. Bueno, a mí lo que me ayuda a resolver el one shot es saber cómo va a terminar. Cuando me planteo una historia, generalmente no me la planteo desde el principio, sino que intento buscar un final. ¿Para qué? Para llevar la aventura en el menor tiempo posible o en el tiempo que se tenga a ese punto ¿Esto quiere decir que la aventura siempre va a terminar así? No, porque generalmente, y como ya lo dijimos El caos se presenta muchísimas veces y termina primando la improvisación por sobre cualquier tipo de planeamiento Entonces, a mí me ayuda muchísimo saber cómo termina todo O más o menos cómo termina Entonces, si a lo mejor... Digo, ok, voy a tratar de, eh, de que pasen determinadas cosas en el medio para llegar a este punto. Y más o menos ahí lo trató de resolver. No siempre da resultado. ¿ver? <risa> me imagino, yo jugué dos, no, dos One Shots con Chris y dos terminaron explotando. Y dicho sea de paso, la ¿En gente me... O figurativamente. Eh, eh, eh, el final terminó en explosiones y la gente está... Eh, la gente de alguna manera me está uh, dando todo el crédito a mí del fuego que se generó en esos lugares. La presencia de León en un lugar asegura una explosión de cosas. Ya está, para mí eso. Mi personaje no interactuó con no, fuego. No <ríe> Yo no hice nada con fuego. Ah, pero eh, me encanta, buenas ideas. Ahora, esto, esto, es, esto es también importante, ¿no? Cuando hablamos de, de tratar de aconsejar sobre de, de cosas buenas. Una, una buena opción es dar advertencias. Y creo que las mejores que podemos hacer es haciendo un poco de mea culpa y escarbando un poco en los errores que cometimos nosotros. Así que. Eh, ¿cuál, ¿Tienen algún error ustedes que comentan seguido o se acuerden sí o sí que tengan ahí presente? Eh, errores. Eh, <risa> Bueno, podemos hablar un rato de esto Bueno, una, una cosa que sí a veces los masters pecamos es de cuenta cuentos ¿Por qué? Porque generalmente los que narramos nos gusta contar cosas Y muchas veces nos ponemos a hacer descripciones larguísimas o hablar acerca de este mágico mundo que inventé mientras estaba en el baño. Y que para mí, mientras estaba sentado en el water y escribiéndolo en la pantallita del celular, parecía hiper interesante, Pero ahora a mis jugadores no parece interesarle. Y la verdad es que no. Eh, es un one shot y justamente dejar muchos detalles de lado es importante para crear una historia rápida. Y muchas veces eso me pasa, de pecar, de querer contar muchas cosas acerca de lo que pasa alrededor, de lo que pasa, no sé, en el ambiente, etc. Ustedes ya han jugado conmigo, bueno, León, este, ya, ya ha jugado conmigo, mena, ya tendremos la oportunidad, pero soy un máster que habla sí, muchísimo acerca de, de lo que pasa. Entonces, de lo que pasa desde lo cognitivo y desde lo sensitivo. Y hablo de la luz y de cómo huele el aire... ...y del ambiente... ...y de cómo se siente todo... ...y los jugadores es como... ajá ajá ¿y, ...pero ¿dónde estamos? Yo quería o aprender sea, ¿en, el auto... ¿en qué, momento, ...en qué momento... ...en qué momento nombra mi traje de tortuga ninja... <risa> ...eso... <risa> ...es eso... Bien. Híjole... ...elegir uno solo... ...me parece muy difícil... ...definitivamente peco de cuentacuentos en general... ...en la vida... Creo que de lo que más peco es de dejarme ir sin control y, y, y no tener ese autocontrol de poder dirigir un poco mejor hacia el final, las aventuras. Peco mucho de, de dejar que hagan y de disfrutar lo que se está provocando conforme vaya saliendo hasta el momento de perder rango de tiempo y de espacio y decir, oh, oh, tenemos media hora para terminar esto. <risa> Y apenas estábamos secuestrando al varón Que no tenía nada que ver con la aventura inicial Pero pues, se dio está, Y quería ver qué sucedía Si secuestraban a esa persona Ok Entonces es como eso Llegar a ese punto donde Es de, ya me alcanzó el tiempo Y me está pisando los talones Y me tengo que apurar Ese es mi peor error de One Shot Siempre Bien, me, me gustaron los dos. Yo, yo tengo que agregar el mío, ¿no? Como para, sí, supuesto. para completar la prioridad. Eh, a mí me pasa, ¿no? Cuando, cuando estás imaginando la idea y decís esto va a ser genial, este, este, es, este es el final, este es el momento épico en que los jugadores están saltando, hay una explosión atrás y ellos aterrizan sobre un avión, se meten a... La... Bien, eso sucede en los primeros 10 minutos de partida. Y, y, y, y después no sé qué hacer. Después digo, miro para adelante y digo, oh, tengo que hacer algo más por 3 horas. <risa> pero ya conté todo lo que quería contar Para mí ya se terminó Ay, pero te no. conviertes en Michael Bay Aventando explosiones en sí, sí, sí, sí, 20 sí. minutos Ahí agarro mi, mi galera Empiezo a meter la mano y saco Bueno, ahora hay un conejo manejando el avión <risa> Y cosas así eh, suelo, suelo pensar el, el final y contarlo rápido Y eh, pero como dijiste vos y como dijo Chris también, digamos, como que te fuerza a improvisar y a, y a recrear sobre lo que ya inventaste, y eventualmente a otro lado vas a llegar, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Además, las situaciones se van dando y los jugadores, además, al no saber qué es lo que va a pasar después, van creando y van diciendo sus propias ideas. Y a lo mejor vos puedes agarrar de eso y vas robando, hecho un loco. Eh, a lo mejor un dato innecesario que diste que te preguntaron. Eh, bien, ¿quién estaba dentro de la casilla de seguridad cuando entramos a robar esta cosa? No, hay un tipo dormido nada más. Y después hay una explosión y dices, No, el tipo dormido, ¿qué pasó con él? Ah, en realidad era el malo. Y estaba, era, <risa> claro, o sea, te inventaste algo de ahí, yo qué sé. Van saliendo cosas. Las cosas van El yo qué sé es clave para los machos. Es que el yo qué sé es que sé, una es, parte es fundamental. Es Sí. Si no tienes el yo que sé Te, te, vas, a, te vas a ver en problemas Porque los jugadores al menos eh, En las mesas en las que he jugado El último año Tienen toda la intención De hacer lo último que esperas Lo último, lo más inesperado Aquello que jamás consideraste Eso Eso es lo que van a hacer Entonces, sí, el yo que sé Es muy útil, me ha sido muy útil para mantener Claridad mental Sí, sí, la cordura Tirada de cordura <risa> como máster en un one shot Son constantes Ustedes no la ven Pero cuando el máster detrás de la pantalla tira algo Tira su propia cordura Sí, sí Es correcto? Suele estar haciendo tiempo también sí, sí. <risa> Toma aire, piensa Que había dicho yo con respecto a esto Sí claro Efectivamente, tiene toda la razón el Déjeme similar. chequear mis notas Si hay un ratón pujado <risa> hmm. Esto es exactamente lo que quería Por que pasara. ahí están del chat mis jugadores en el chat. O Se acuchillara al padre en la fiesta de cumpleaños de su hija. Cuenta, de su cuenta justamente como algo que no vi venir. Eh, Solamente lo vi del padre. Ay, me olvidé. ¿Qué iba a decir? Eh, ah, un, un, detalle, un, un detalle medio al azar. Pero no sucedió en un one shot, pero en una campaña. Lo que sí, sí sucede en un one shot es como dijeron Cristecas: es que estábamos jugando. Y estaban peleando contra unos guardias Y en un momento eh, los jugadores matan a uno Y el que estaba al lado gritó ¡No! ¡Juan! Y de repente se, se, se generó culpa digamos, este, este guardia tenía nombre, se llamaba Juan y era amigo de él eh, Y esto sucedió algunas veces y, y, y siento digamos que eso generó mucho más lore canon esta, esta actitud al azar Que cualquier otra cosa que yo haya preparado jamás eh, Tengo y, una experiencia similar con eso ¿vale? Y es que en un one shot jugando con unos amigos Entraban, eh, eran todos nivel 1 La idea era, a ver, todos eran jugadores experimentados Que sabían acerca de rol y de D&D, Pero estábamos jugando un nivel 1 A ver qué pasaba Y lo que hice fue entrar a un templo antiguo Donde hay un dragón durmiendo encima de un tesoro Listo Y estaba rodeado de kobolds había como una habitación enorme, un pasillo que llevaba hacia la cámara central Y bueno, y este pasillo y la habitación anterior Tenía una especie de campamento cobalt enorme El tema es que mis jugadores entran Alentados también por su falta de moral creada en el one shot Y entran <risa> pateando la puerta diciendo ¿Qué pasa acá? Bien, entonces Matan a uno de los kobolds y se desata la llorería Cobalt dentro de la habitación ¡Bebés! ¡Pobres y empieza, bebés! Y la, y la escena empieza... O sea, esto es pre-Covid Era yo en el piso tirado Abrazando una campera Diciéndole ¡Juan! ¡Te arrebataron ¡No! una vida tan joven! ¡Te queríamos! Y, y, y bueno, y todo cosas así Y, y claro, y mi jugador fue como es, Esperen, no de no matar a alguien! ¡No es un algo! Y eso generó mucho más de la aventura De hecho, no sé, creo que mandaron un gato a buscar la gema principal y, y ya está yeah. Ay, pobre Juan Maravilloso en más sentido pésame Maravilloso ah, Pobre Cobol nah, eso, eso está bueno, generar como cosas que a lo mejor no pasan en las campañas O sí, a mí me gusta eso porque no soy muy partidario de que por ser un kobold sos malo, o por ser un orco tenés que ser maligno Soy más bien partidario de que cada persona es individual O sea, tiene la libre elección de elegir cómo y quién quiere ser Entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué ese campamento kobold no serían todos personitas lindas? Tratando de defender lo que era suyo y Tratando claro, de hacer lo mejor posible Los criminales Gible malvados Para sus familias Yo imagino que uno estaba volviendo... Con una buena noticia, había conseguido trabajo en el pueblo Y le iba a contar a todos Estaban festejando el cumpleaños Estaban festejando justo el cumpleaños Y él traía las gaseosas va <risa> vas a tener que tomar solo Se le caen las gaseosas de las manos cuando ¿Tienes? ve el desastre ¿Tienes? Gaseosas ¿Tienes? para no todos lados es que Para los jugadores es súper fácil Escalar una montaña y llegar ahí Entrar al templo y ya está Pero el pobre Kobold Kuen, eh, hermano de Kuan El que fue asesinado Que consiguió hace sí. poco trabajo como asistente de tabernero, consiguió que no le pagaran, que no le pagaran, que con su primer sueldo le regalaran un pequeño barril de cerveza. Ni siquiera de la mejor, simplemente de una cerveza que había por ahí. Y con todas sus fuerzas caminó hasta la salida del pueblo y arrastró aquel barril hasta la cima de la montaña. Durante horas y horas y horas, y en el momento en el que abrió la puerta, y su pequeña sonrisa de felicidad iba a iluminar toda aquella estancia trayendo aquel licor que había ganado con su sudor, se encontró con el desastre. Para ellos. Además, en estos momentos vos ves, cuando estás ahí, ¿no? Sintiéndolo. Te ves los rostros a los jugadores, cómo se va transformando. Y. No voy a decir para todos los DMs, pero para mí es un placer. Creo uh, que si sí no. Uh, sí no. Son las sonrisas más amplias que cruzan ah. mi cara. Tengo, tengo una anécdota eh, de este estilo, ¿no? Antes de que Bach empieza a jugar rol de mesa, ya jugaba rol escrito y nunca había jugado rol de Y. Y yo estaba jugando con mi grupo y me dijo, pudiera ir a ver un día? Yo sabía que instantáneamente si se iba a sentar a la mesa y iba a ver. Y, y le iba a encantar, digamos. Era de esas personas. Y los jugadores estaban entrando en un dungeon. No era un dungeon bien elaborado ni nada. Era simplemente una caverna. Y les estoy describiendo cómo entran y caminan por el primer pasillo y demás. Y les describo esto también pre-COVID, ¿no? En la época en la que podías ver personas de cerca. Eh, uf, les describo que toda la parte rocosa del lugar y demás. Y en el momento que digo... Y el camino se bifurca... Los ojos de Bachi... Puf, se iluminaron así... Como, ¿Cómo? Y ahí, ahí me di cuenta, digamos... Que... Que podías tomar decisiones... Y, y el juego era lo que vos querías... Y, y esto lo quiero conectar con algo que dijo Chris... Sobre, digamos... Ser lo que vos quieras... Es que... Los juegos de rol te presentan esta oportunidad de... De, de, de una empatía tan grande, digamos... Vos... Te pones en la piel de cualquier cosa Y podés ser como vos quieras Entonces ¿Por qué no aprovechar a hacer cosas raras? ¿no? ¿Por qué no aprovechar a hacer algo súper extraño? Que es justamente lo que venimos charlando De los one shots que te dan ¿verdad? Que son cortitos, digamos Bueno, ahora quiero quiero ser un cultista de Tulio Skater, por ejemplo ¿Entendés? Sí, <ríe> efectivamente eh, ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Y, a, a, hablando de esto, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el. Eh, eh, si es que se acuerdan, ¿no? De tal vez el personaje o el, el, el hook más extraño que tuvieron. De, de, el mío principalmente fue el de las tortugas ninjas. Eh, <risa> eh, que bueno. Ellos ganaron el asedio hacia la pizza. Yo creo que el mío fue. el hook más. Random fue cuando les propuse hacer un one shot donde ellos serían youtubers que están haciendo, que están cazando fenómenos paranormales y decidieron que era una excelente idea, entonces uno filmaba y el otro se presentaba frente a la cámara, sí, sí. iba guiando la producción, pedían que el NPC pusiera las luces, creo que ese ha sido uno de los one shots más random que dirigió. Para mí, eh, no en el que dirigí, pero sí en el que estuve, no fue hace tanto. Y fue un one shot que de hecho está grabado y está en el canal de la Mansión del Dragón. Dos de la mañana, tres de la mañana de Uruguay. Creo que ya eran como las, no sé, siete de la mañana, una cosa así en España. De un domingo. Eh, y nada, y la idea era, cada media hora cambia el máster. Y en su lugar se toma el, el personaje que acaba de dejar el máster anterior. Ejemplo, estamos jugando oh, los tres. Wow. La primera media hora dirijo yo. Y después yo tomo el personaje del que va a dejar. El que va a ser máster. Nada, eso fue un caos. Fue un caos total. Buena, un Suena un experimento maravilloso. Suena un, Además, Suena un en, ese, en ese one shot estaban. Alex. De la mansión del dragón Urona Rolera eh, Desierto Muerto Uruna. Estaba eh, Ari Estaba Master Y Fue un despelote Impresionante Está en el canal si lo quieren ir a ver No, de hecho no lo vean porque El poco aprecio que, que todavía Me pueden tener Se puede ir al garete ¿Por qué? No, no, fue ahora, fue... ahora tengo que verlo. Fue Una reciente... Vicario. de la ...vertidísimo que acabo de jugar la semana pasada. Eh, nunca lo había jugado Pasión de las Pasiones. Al más mero estilo de telenovela latina, como de que no, fue gracias a los chicas de eh, Red de Roll que me invitaron a jugar. Saludos a Juchu, por cierto, a Su, a Mina. Eh, me invitaron yo no podía decir que no, porque si me vas a invitar a hacer una telenovela por supuesto que voy a decir que sí, me quiero caer por las escaleras, demonios, me quiero caer por las escaleras, y es la cosa más caótica y divertida para fortuna y para practicidad de ese one shot. Ya vienen las hojas de personaje prehechas para que solamente empiece a jugar. Entonces, ¡mua! beso de chef de verdad, si no lo han jugado, quieren ponerse caóticos, pasión de las pasiones. Todavía no sale el juego, pero está el demo y bueno, con eso basta. Me encanta. A mí, sí, la ese, ¿eh? verdad. Me imagino que el slot del nombre tiene que ser larguísimo. De hecho, tiene que tener una especie de pestaña. Lo porque ahí, claro, vos te llamas Juan Antonio de las Nieves, eh, Bernardo Álvaro no sé. O sea, como, ¿Viste esos nombres larguísimos que tiene? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. De la Santa María, de la Purísima Estancia, de... Ima... Y, y sí. los arquetipos La belleza La mala El gemelo malvado Por favor sí. Me imagino como Deme eh, Narrando los zooms a la cara de los personajes Ah claro que sí Y chan Volteo dramática como... ¿Cómo te atreves José Alberto? Te juro María que yo no lo sabía No sabía que ella era mi No me toques ¡Es magnífico! ¡Es magnífico! De verdad, juguémoslo, si no lo han jugado. Sí, sí, sí, me encanta. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. So, quiero tener un subtítulo debajo en la transmisión que era Cry in Spanish todo el <risa> in Spanish. ¡Gasps in Spanish. <risa> Esto me, me lleva a otra pregunta, digamos. Porque... Al, al ser algo... Cortito, ¿no? Elegir el sistema de juego... Tiene que ser de alguna manera importante Vos, vos no podés tener algo súper elaborado como puede ser, qué sé yo, la llamada... O sea, se puede, sí, pero... Es, es... Simple... Es más simple, digamos, no tener algo ya hecho Que requiere un par de dados nomás Y... Conocimiento mínimo, ¿no? Es más práctico, definitivamente Pero por ahí en... En el chat también está Estela jugadora de la mesa de mazmorras pero también en nuestro canal pueden encontrar un one shot de Cthulhu dirigido por ella, que es una, una belleza, fue una experiencia que dejó mi sanidad a la mitad pero fue una experiencia una gran experiencia, y es una excelente guardiana y tiene estabilidad para eh, adaptar el lore y el mitos de Cthulhu a sesiones muy cortas. De hecho, la semana pasada se aventó una donde yo no participé, pero estuve de chismosa con otra chica de la mesa, con lizu una en una, una a una. Y fue una aventura de Cthulhu una a una, fantástica. A, a mí me tenían comiéndome las uñas, yo nada más estaba de espectadora y no podía decir nada. Entonces, creo que hay maneras te las puedes ingeniar de jugar cualquier cosa como one shot, pero sí coincido en que hay sistemas mucho más prácticos donde un d6 te va a hacer la vida mucho más fácil. Para mí también, el, los sistemas sencillos son más fáciles para dar prioridad absoluta a la interpretación y no perder tiempo ninguno con tirar cien dados y bueno, todo eso que pasa cuando uno está centrado en el sistema. Pasa que muchas veces jugamos one shots de Dungeons Dragons y dejamos un poco de lado el hecho de que somos unos nerdos que hace años que jugamos con el sistema y lo conocemos. Sí. Entonces decimos, bueno voy por este lado y ya vas tirando el lado. Y sabes que estás atacando y sabes que tenés que tirar acrobacia y sabes que tenés que tirar esto o lo otro. Para alguien que recién está empezando es más complejo. Entonces... Siempre trato de dar prioridad a la historia a la hora de crear el one-shot Y dejar de lado cualquier tipo de sistema complejo De hecho, para mí, uno de los sistemas de, de los mitos de Cthulhu Que es más fácil es ratas en las paredes E incluso, cuando juego one-shots, agarro una versión reducida eh, Bueno, León sabe yo que jugamos el one-shot de septiembre Bueno, y el one-shot también de, de Susurros desde el lago Que era... Ambos fueron con ratas en las paredes, pero le quité un montón de cosas. En plan, no necesito esto porque es para una campaña. ¿Para qué me sirve este atributo de trasfondo? Para nada. Entonces, como son aventuras cortas, que uno entra y sale y listo, ya se, se pueden dejar de lado un montón de cosas. Para mí, Ratas en las paredes es un libro asombroso, que tiene muchas cosas para exprimir, porque eh, te deja prioridad absoluta a contar historias. Y a que todos vayan formando una historia que sea de la manera en la que ustedes quieran. Me costaron los dos juegos. Voy a rever esto para anotarme eh, los dos. Porque busqué ratas en las paredes y cuando jugamos en shot y encontré el manual, me sorprendió que el manual tiene 300 páginas. Sí, pero solo las 100 primeras son del sistema. Las otras 200 son <risa> aventuras. Eso se explica mucho mejor, ¿no? porque vi las 300 páginas y dije hoy no lo voy a leer de hecho creo que son eh, 300 y algo de páginas y, y son algo así como 100 o menos de sistema 90 una cosa así, y en el medio tiene un montón de ilustraciones y cosas el sistema es muy muy sencillo realmente, lo resumo así se tiran dos dados de 6 si sacas más de 8 tenés éxito si sacas menos, no pero se arregla, y listo ya está ¿Qué es eso? Tenemos la, el primer canjeo de preguntas para los DMs. De Carlos. A ver. Dice, ¿qué opinan de sistemas tan sencillos como Fiasco para one shots y sobre todo para novatos o gente que no ha roleado nunca? Amo Fiasco. Fiasco es un sistema fabuloso, pero no estoy muy segura de que sea un sistema eh, amistoso con los novatos. Porque cuando nos juntamos los tres geeks a jugar en algún punto eh, fiasco, porque decidimos que nadie quería masterear, entonces queríamos jugar todos. Eh, nos costó un poco de trabajo como que gestionar el proceso inicialmente. Entonces no sé si sea muy tan amistoso, creo que ratas en las Paredes es un sistema muchísimo más sencillo. Y creo que incluso aquellos sistemas de dos de seis, tal cual, son los que son más fáciles para novatos y para gente que no ha rolado nunca. Sin embargo, el potencial de Fiasco para llevar cualquier historia a su potencial más extremo, dramático y caótico, eso yo voy a sostener por siempre, que no hay un juego que tenga el mismo potencial para el caos, porque tienes esa cantidad de DMs y jugadores simultáneamente. Eh, tienes los dos roles en ese momento. Entonces, el Fiasco lleva todo al extremo. Es adictivísimo, creo que sí es para jalar novatos en ese sentido, pero en cuanto al sistema de juego sí prefiero algunos más sencillos como roles. Definitivamente. Para mí, eh, Fiasco está bueno cuando ya tenés cierto dominio de más o menos cómo es el rol. Porque juega también con saber el concepto de metajuego, un poco, o sea, de saberse que uno sabe jugar. Entonces es un poco complejo en ese sentido, para un novato, siempre, los juegos clásicos, o sea, eh, Dungeon World, que es súper más fácil que, que Dungeons and Dragons, eh, bueno, Ratas en las Paredes, como sustituto a la llamada de Cthulhu me parece perfecto, y andar tocando muchos sistemas al principio, hasta dar con uno que te sientas cómodo y empezar a, a jugar. Eh, Fiasco está de, más. está de más, pero en cuanto tengas un poquito más de noción, de lo, que, de lo que estás haciendo Porque también Fiasco Necesita que las personas que están jugando Se sientan confiadas A realizar acciones y hacer el ridículo sí. eh, Entonces eh, A lo mejor jugarlo con amigos Cuando ya hay cierto conocimiento Y todos sabemos que al principio Nos cuesta muchísimo rolear Ponerse en la piel del personaje Hacer una voz, tratar de, de, de verse de determinada manera o, o tratar de expresarse o expresar ciertas cosas que el personaje querría decir. Abandonar la tercera persona, etc. Son cosas que Fiasco ya las da como, como hechas y te dice, Vení acá, vamos a jugar con el juego. Quiero agregar algo de Fiasco y es la sorpresa que me llevé cuando empecé a leer el manual. El manual de Fiasco no está escrito como ningún otro manual de rol. Los otros manuales de rol son manuales, como se indica su palabra. Fiasco hace lo que quiere. Fiasco, eh. Fiasco te enseña de otra manera. Eh, Mi manera que... favorita. <risa> es sí, sí. Te lee y te va botando absolutamente todos los paradigmas roleros que traes cargando hasta este momento. Es de, sí. Tienes que dejarlos en la puerta. Si te sí. quieres divertir. Y... Sí, se requiere cierta experiencia ya en esto del rol. Pero me encanta ese juego. Me encanta. Lo recomiendo mucho. Está muy bien. Yo quiero agregar una otra recomendación que me la encontré hace poquito. Es un juego viejo. De, de, de, de los juegos viejos, ¿no? De los 90. ¿O eran jóvenes? ¿eh? Como nosotros. Lo sé, lo sé, lo sé. Los juegos viejos de los 90, como. Lo, <risa> lo oh, sé. Oh, okay. El juego se llama Over the Edge. Que es. Eh, es, el, el sistema es muy simple, también son contadas de 6, de 2 a 4 dadas de 6. estiro un poquito más, con el Y eh, el juego está descrito como eh, ciencia ficción surrealista. La verdad que el manual es impresionante, la, está escrito de una manera genial, se entiende que es un juego, ¿no? Y el juego que te plantea... Es que vos llegas a una isla donde hay cosas extrañas. Y te presenta todas las herramientas para que vos puedas hacer de todo. Te lo súper recomiendo. Es... es genial. Te permite hacer cosas que no encontré en otros juegos. O, o por lo menos tiene, tiene reglas y consejos que no encontré en otros. Por esto de la surrealidad a la hora de jugar. Que, que tiende a ser difícil de meter en un sistema eso. Pero a este juego no le importa nada y te lo agarré. Así que se lo super recomiendo a cualquiera. ¿Crees que buscarlo porque no, te eh, nada más. Perdón. Me encanta. No, no, no, me encanta, me encanta. Eh, de sí. hecho, es algo que quiero dirigir como Entonces como en el futuro cuando termine de leer el libro. Bien, si quieren, lo que puedo hacer es un juego que no recomiendo. Dale. No, ah, recomiendo me encanta. muchos juegos, pero si, si quieren, a uno que no recomiendo. Sí. Se llama Rift. <risa> Tengo Rift. Tengo el manual y lo odio. Rift, lo odio. ¡Ah, es enorme eso! He escuchado, ah, he no. escuchado esto, sí, sí, sí, sí, sí This is Amamotreto Para empezar, tenemos el libro de conversión Bien, que son muchas páginas acerca de convertir cosas No se los recomiendo ¿Cosas en otras cosas? Eh, cosas ajá. En otras cosas o en qué co de de okay. sistemas, por ejemplo, de magia para distintas eh, cosas eh, este se supone que es el libro del jugador. Tiene unas oh, ilustraciones. Espera, ¿no es el mismo el libro? No, no, no, no, no, no, no, son tres partes del libro. Bien. Ah, okay. eh, Son las tres partes del libro. Bueno, nada, o sea, este manual mezcla cosas como nazis en una página y robots del futuro en la siguiente. Lo cual lo hace una de las cosas más confusas. A ver, un niño agarra este libro es y se pone a ver las ilustraciones y, y, claro, y dice, claro, en una página tenés una especie de mago arcano del futuro con, con pedazos de autos colgados y en la siguiente tenés eh, a lo mejor, no sé, un sen, señor arqueólogo buscando algo en el piso. Entonces es muy eh, confuso. Siento como hay... el... Estoy muy confundida. Sí, sí, sí. Y el libro... El Game Master Guide. Que, siento, eh, siento como que ese juego quiere contar todas las historias. Todas. ¡No! ¡No! De hecho, una, una cosa que es hermosa que tiene eh, una tabla para daño. Para, para combates. Este. Physical combat. Acá sí está. Es? Este, que, que tiene como muchas este. Con muchos porcentajes y cosas. Y claro, yo agarro esto y digo, che, no entiendo nada. Y tampoco quiero entenderlo. <risa> eh, no. Entonces nada, más adelante como verán, tiene tiene, tiene mecas y ah, claro. el progreso natural de los arqueólogos este y bueno nada. O sea, les, les juro que hace años que tengo estos libros y nunca logré entender nada acerca de ellos así que nada mi recomendación de un juego que recomiende este no lo recomiendo para ¿Ese empezar no. seguro ya que estamos vos Mena tenés algún bueno. juego que no no, no, no, nada, nada que pueda competir con eso, definitivamente Ni siquiera se me viene uno a la cabeza, estoy muy confundida wow. No, yo wow. tampoco, yo tampoco <ríe> Gracias Pimiento por el rey eh, Es que yo tampoco, estaba pensando, lo único que se me ocurre es Cuando que cuando querés jugar una historia que ya tiene un juego de rol Y simplemente adaptás otro, Sí, sí, sí, sí. Uh, sí, sí, sí, sí. Eh, Es lo ¿Pica? único que se me ocurre, digamos. Podés conocer sí, otro bueno. juego de rol o podés adaptar el sistema que ya tenés, pero... Hay mucha gente que juega con el sistema de 20 de Dungeons and Dragons oh. A otras cosas. Uh -huh. todo Hay gente que ama Fate y usa Fate para todo. Para todo. Incluso si existen juegos de la propia temática. Digo, no sé, existen los manuales de Star Wars De hecho hay dos versiones, está la de 6 y la de 20 Y a lo mejor hay una más que me dejo en el camino Y la hay nueva. gente que sigue jugando Hay una nueva más, bueno sí. y, este... y hay gente que sigue jugando Con Fate, por ejemplo Bueno, Master tiene todo su universo Su Pifia verso de Star Wars Construido en base a Fate Y, y me parece perfecto El es sistema no tiene que ser lo primordial A la hora de, este... de Rolear, siempre lo digo el roleo más básico, más instintivo, es ese que no tiene un sistema. Es ese que hacen los niños en el patio de la escuela cuando están jugando con un palo en la mano y el otro es el dinosaurio. ¿sí? Es eso, es ponerse en la piel desde el lugar de la imaginación. Y no tienen por qué haber un sistema en el medio. Ojo, el sistema le da eh, una especie de orden al mundo en el que jugamos y eso es necesario. Para que yo no diga, bueno, y ahora empiezo a volar y mato a todo. Eh, pero, eh, a ver. La imaginación es el límite. El sistema son las órdenes para ese límite. Hay, hay algo que me hiciste acordar, que era una pregunta que me olvidé. ...y que voy a aprovechar que me acordé ahora. Ah. Antes de leer nada. <risa> antes de leer nada para la no olvidar. ¡Curva, olvidarme. ahí viene la curva! <risa> eh, y es algo que mencionaron antes también, y es. Sobre eh, el multiverso de OneShot. ¿Ustedes aprovechan esta herramienta para conectarlos? ¿Es necesario que los jugadores que están en el OneShot actual hayan estado en alguno de los anteriores? Eh, ¿Cómo hacen esto? ¿Puedo empezar? Adelante. ¿Me está? Bien. <risa> Lo que me encanta hacer es hacer referencias a otros OneShots que hayan jugado con la misma gente. Entonces... Si estos muchachos que a lo mejor son investigadores de una agencia paranormal Que se dedica a investigar casos raros que pasan por ahí Cosas que las policías de distintos pueblos va descalificando, etcétera Desclasificando, etcétera eh, Los va descalificando, caso malo, es horrible eh, Los va desclasificando, no sé, ejemplo, eso Y van a un pueblito y van a buscar algo que a lo mejor se encuentran con una casa, que investigaron ya en un one shot anterior o con algo, o van a, tienen que ir a buscar un personaje que no sé, que es un tipo que la tiene clarísima acerca de libros y rituales y, y magia antigua que las sectas llevan adelante y ese pnj es uno de los personajes supervivientes de un one shot que jugamos hace muchos meses Eso, está bueno, mantiene la tensión dentro del juego y hace a los jugadores decir, ¡ey! yo te conozco. Y a lo mejor aunque actúe de forma distinta, y ahora sea un viejo bibliotecario que con cara de pocos amigos que no tiene ganas de darle información a nadie, uno entiende a lo mejor por qué es así. porque pasó mal, por qué le pasaron estas cosas, etc. Entonces bueno, da como muchísimo juego a eso. Ya conozco la aventura de este hombre, porque yo mismo la viví de manera muy similar a, eh, Me encanta meter personajes de otros one shots donde algunas de las personajes o algunos de los personajes hayan estado también e insertarlos en otras aventuras normalmente en el mismo universo para que efectivamente... Momento tengan esta continuidad, o al menos lo curioso de lo que sucedió en otra ocasión. Me gusta repetir los nombres para que vayan por ese lado. Pero justo ayer, justo ayer, porque mis jugadoras me están llamando la atención en el chat y me están diciendo, ya te vimos, ya te <risa> vimos, no te hagas. Y sí, la verdad es que sí. Eh, justo ayer les di la sorpresa de que nosotras jugamos un one shot dirigido por Smoke. Las Crónicas de Quisantea también está en nuestro canal, donde jugamos a hacer puras tabaxis entonces éramos puras gatitas y en el verso, los tabaxi hablan con acento francés absolutamente todos entonces... Eh, se ha convertido como que en todo este lore del universo de los one shots y ayer en la campaña principal por primera vez en toda mi historia de DM ligué mi historia a la historia del one shot de Smoke porque era tan bueno el final, era tan buena la historia que cuando vi que había manera de conectarlo, no me aguanté. Y lo conecté de cierto modo. Y cuando se dieron cuenta, fue así, ¡No! ¡No! no ¡Ya pasamos por ahí! ¡Esto no es algo bueno! ¡Esto no es algo bueno! Y es muy divertido porque, digo, en este caso definitivamente todo el crédito va para Smoke. Ella creó este mundo y lo sigue creando. Ella está haciendo este espacio de one-shots eh, en Quisantea, entonces... Sí, es hermoso jalar de un universo para el otro y lo disfruto mucho porque aquellos que ya estuvieron ahí, es justo ese detalle de Espera, yo te recuerdo, yo he escuchado esta palabra antes, yo conozco este mundo, yo sé qué está pasando Y le brinda una, una profundidad totalmente diferente, ya sea al personaje, a la historia o al contexto Entonces, sí... Mea culpa. A mí me gusta jalar cosas de los one shots para todos lados y hacer el universo. Y no planeo detenerme. <risa> Entonces sí, muchas gracias Smoke. <risa> Gran, <risa> grande. Quería una pregunta, pero creo que no, no viene al tema, ¿no? Dar los one shots dejan de ser one shots y una campaña. El tema es no. que no afecta en nada No afecta en nada, porque son aventuras individuales Que a lo mejor transcurren en el mismo lugar Pero es como que, no sé Si todas las campañas que pasan en Dragonlance Fueran, este Como si fueran una misma gran campaña enorme Es lo mismo, son historias independientes Son cosas que repercuten sobre un mundo Pero no necesariamente lo mismo Y más detalle a, a ayudan al or, Pero siempre y cuando están autocontenidas Se pueden maner, mantener de manera independiente Creo que no hay ningún problema Y creo que no, no forma parte de la campaña ¿no? Imagino también igual que les pasó Que un one shot se transformó En una campaña eh, eh, Creo que en algún punto es inevitable Cuando el grupo anda bien y quiere seguir ¿No? Sí me pasó, sí. me pasó con la llamada de Cthulhu eh, era un one shot, nada más pero el grupo funcionó muy bien y, y fuimos jugando una historia el tema era, no nos podíamos juntar siempre jugábamos online, antes del COVID y un montón de cosas más el tema era, jugamos una serie de one shots que todas eran aventuras separadas en el tiempo que iban contando la historia del mismo objeto, era, empezaba en los años 20 desenterrándolo de una antigua tumba egipcia como los, y ellos jugaban como los arqueólogos que entraban a la tumba a buscarlo y tenían que sacarlo y demás, seguía en los años 30 cuando esa gema se había ahora, es, era una especie de colgante, un escarabajo, una gema bonita se había convertido en una pieza de arte súper importante que era usada por una señora que llevaba un club nocturno y la tenía como la, una de sus joyas principales y bueno, y estos tipos estaban como encargados de robarla. Seguía en los años 40, donde ahora era parte de una colección de un museo privado de un tipo que... que nada, que era el que le habían mandado robar antes y se trataba acerca de unos conservadores Que se encontraban eran De hecho ellos pertenecían a la Alemania nazi Entraban a este lugar Y eran los que se encargaban de robar las obras Para conservarlas O sea las robaban para, para Alemania y, y ellos la encontraban Y se la llevaban para Alemania Seguían los años 60 Y es, creo que la última que jugamos fue en los 80 Uy. o en los 90 Pero seguía toda la historia de este objeto Que allá donde estaba desataba el caos total Y pasaban cosas bueno, que tienen que ver con los mitos. La tiro, la dejo por ahí. La historia está testeada. Y si algún día la quieren jugar. ¿Sí? Yo me presto. Me presto de por nuevo, Genial. ¿eh? Así que, que nada, o sea, estaba todo conectado a través de un objeto. Eran historias distintas, con personajes completamente distintos que nada tenían que ver con los otros. Pero era como la historia de. Una especie de campaña rara. No sé, un experimento. Ahí. Está interesante. Los lo aliento a hacerlo porque fue divertidísimo. Me encanta la idea, me encanta. ¿Y a vos, Mena, te pasó algo similar? Que eventualmente los one shots digamos, se, se volvieron un canal de YouTube, por ejemplo. No dirigida por mí. Eh, jugada por mí. No se convirtió en un canal de YouTube, desafortunadamente, pero sí en un grupo que sigue jugando hasta la fecha. Eh, ocasionalmente... Pero pasó justo así, comenzamos con a juntarnos de diferentes campañas, algunos jugaban D&D, &D, otros jugaban Vampiro y como que entre todos hicimos este grupito Cuando uno de ellos decidió narrarnos, Cthulhu, nos dijo nada más un par de sesiones, vamos a hacer un one-shot no Esas son las palabras peligrosas, si no, no, no es una campaña larga, van a ser un par de sesiones, ya sabes, algo ligero Y eso sí. nunca pasa, jamás sí. sucede entonces nos unimos y la historia sí se tornó... Eh, empezó utilizando igual el mitos de manera bastante, bastante directa en la historia. Eh, sin embargo, sucedió que gracias a los tiros de los dados, dos de tres personajes sobrevivieron. Entonces... ¡Ajá! Lo cual no a, a, a mí nunca me había pasado en Cthulhu. Yo no sé si ustedes sobrevivan seguido, pero a mí no me pasa muy seguido sobrevivir jugando con los Cthulhu. Entonces... Que, bueno sobrevivimos sí y ahora qué hacemos porque no, esto no había no, no pensamos llegar tan lejos y el mismo master decidió bueno si les interesa qué tal que ahora sus personajes se convierten en investigadores de este asunto porque pues bueno una vez que ves esto ya no puedes ir atrás o sea, ya tu sanidad ya quedó por los suelos entonces esto te va a seguir por el resto de tus días, ¿por qué no lo investigan? E inicié una campaña un poco más larga que ya duró como seis meses donde estuvimos jugando todos juntos, terminamos ya con una conclusión mucho más amplia la aventura y acabamos muertos todos, por supuesto. Como, como corresponde. Como corresponde cuando juegas las eh, Hablando de jugadores muertos, perdón, quiero mandarle saludo a ja! <risa> <risa> <saludo. risa> <risa> <risa> <risa> Aprovechando esto Lo de lo de, va a ser una campaña corta y demás ¿Alguna vez lo usaron de excusa para pescar jugadores? Eh, sí, por supuesto Siempre <risa> Siempre Jamás sí. vas a decirle sí. a alguien que, que es una campaña larga Que se va a consumir su vida y todo su tiempo <risa> No Sí, sí, sí Jamás les dices que esto se va a convertir en Scooby-Doo Y sus amigos investigando fenomenal <risa> normales cada semana, no, no es, tienes que ser un poco más sutil, invitarlos a una campaña corta y decirles que no va a llegar a mayores que todo es nada más por diversión y desestrés y luego ya no van a poder parar después lo ves comprar dados y dados, y tiene más dados que vos y manuales <risa> y manuales <risa> todo empieza así <risa> <risa> eh, esta es otra ventaja que tienen los one shots en comparación a las partidas largas, cuando vos estás jugando una partida larga generalmente el grupo tiende a ser más o menos el mismo a lo largo de, de todo el desarrollo. Pero eh, acá tenéis la oportunidad de conocer gente muy diversa eh, de, otro, de otros juegos, de otros ambientes. Que, que, que, que fue para, ¿Esto fue, digamos, para ustedes gratificante de alguna manera? ¿Conocieron gente que todavía está con ustedes en el día de hoy por los one shots? Sé que más o menos respondieron, pero... Para escarbar un poquito. Eh, sí, de hecho estoy acá por un one shot. No, no, claro. Sí, <risa> yo, ¿Sí? Igual, Yo igual eh, jugamos un one-shot con las morras antes de comenzar la partida y, y pues ahí seguimos. Y lo mismo ha pasado con más gente. La, la, los chi chicos de Red de Roll no los conocía y ahora soy súper fan de sus talleres, sus juegos por, por un one-shot. Y también muchos amigos que han salido de ofrecerme a poner un one-shot con alguna premisa como las que ya discutimos. De donde ha salido gente que... Cuando pones como premisa que vas a ser luchador en una nave espacial, a la onda Santo el enmascarado de plata y sus amigos contra los monstruos, y te enfrentas a vampiresas y hombres lobo en el espacio, encuentras ese momento y esa gente... Que sabes que es como tu gente, esa gente que te entiende y, que, y con la que vas a poder hacer una amistad de algún modo. Entonces sí, por supuesto que han salido muchos amigos. Que eso suena completamente como un plot de alguna película del Pero, santo. ¿eh? Estaba pensando eso también. Eran todas juntas en una sola <risa> un aventura. <risa> Eh, mi personaje se llamaba El Suspenso Ramírez Porque se morían del suspenso eh, Hablaba como Johnny Bravo Y era bastante tonto Y yo me divertí Horrores, de hecho el creador del juego Fue un chico que comparte Tu, tu nombre, Chris. se llama Chris Entonces si algún día alguien quiere Jugarlo, yo puedo eh, Pedirles permiso para Repartir ese juego porque Es una maravilla Y sí es santo contra todos los monstruos Todos <risa> Todos a la vez <risa> todos, todos. Suspenso Ramírez Lo de Suspenso Ramírez me mató Lo tengo que Te usar mató el suspenso. Sí, sí, sí, lo tengo que usar eh, Adelante. Tengo que aprovechar que Canjearon otra pregunta para ustedes ¿Qué? Que Oye. creo que de alguna manera La exploramos, pero la pregunta es ¿Cuál es su sistema favorito a la hora de dirigir One Shots y por qué? Sí, no, es así. ¿Cuál es tu dado favorito? Yo tengo miedo Obviamente Ya sé cuál ¿Cuál <risa> es tu dado favorito? Es uno blanco que no tiene Están todos los números despintados Cuando lo tiras no sabes qué es <risa> Pero soy DM, no importa mira, mira, mira. No pasa nada Voy a descolgar este cuadro A ver, a ver, a ver Voy a descolgar este cuadro Y voy a levantar la cámara Para que vean que tengo Mi primer dado enmarcado No, en qué un... bien En uno de esos cositos no. Para romper En caso de emergencia <risa> Qué bien, qué buena idea Y está detrás un cuadro Nada, tengo que colgar ese cuadro uh, Ok, mi sistema favorito Tengo que, que elegir uno Y entonces sí voy a elegir al el favorito eh, Powered by the Apocalypse Definitivamente Se presta para la gran mayoría de los juegos Y los que no están ya hechos Basados en alguna clase De Apocalypse World Son fáciles de armar También son de 6, entonces este es bastante sencillo y ese es el que más me gusta a mí para Watchers. Antes era muy fan de Fate, pero ya no tanto. Eh, yo voy a decir ratas en las paredes. ¿Por qué? Porque me enamoré de ese sistema. Es súper fácil, hiper sencillo, se puede adaptar prácticamente a lo que sea, salvo fantasía medieval. Y para jugar lo que venga me parece hermoso. Eh, es súper fácil de alterar también Y súper fácil de llevar El máster no tiene que andar haciendo tiradas tampoco Realmente por un one shot Me parece el sistema perfecto Al menos de momento Hasta que conozca uno que sea con un dado solo O menos dado eh, El sistema de Conan De los años 80 Era con una moneda Se tiraba una moneda Y, y era acierto o error Listo, el famoso D2 eh... el famoso de dos, eh, de Eran otros tiempos pan. también Era Sí, sí, eran los tiempos, ¿no? Claro, claro, tiempo. pero, pero claro, era, era eso. Era, bueno, entre la epicidad de saltar desde 40 metros encima de un caballo en movimiento mientras empuñabas el hacha del destino siendo perseguido por sí. 40 hechiceros, eh, ¿era eso? ¿O fallar estrepitosamente y morir? morir claro, claro, sí, sí, sí. Eh... <risa> eh, suena fantástico con el... Hay una versión nueva, ya que estamos. No es con una moneda. Bien, eh, bueno. Yo quiero agregar uh, mi respuesta a Los uh -huh. Y tengo que decir que es paranoia. Si no lo conocen, oh, para paranoia, paranoia es un juegazo. Ay, sí. Es un gran juego. Yo siento que está escrito. Eh, claramente está escrito intencionalmente. Para que sea estúpido. Sí. Siento que. No hay, no hay hay, que entrar sin preocupaciones a Paranoia y pasarla bien Porque todo lo que va a suceder ahí es genial Si no lo conocen Paranoia es un juego donde los personajes Viven adentro de una gran metrópolis subterránea Dominada por una inteligencia artificial Que no está del todo bien Y la inteligencia artificial controla todo eh, Podrías van a tener que ser, digamos, personas que trabajan en esta ciudad y ayudan Pero... Nada de lo que estoy diciendo realmente refleja el estado de la ciudad que es deplorable. Y, y los jugadores van a tener que hacer un montón de estupidez. Eh, la computadora además está conectada a los personajes y a veces les habla directamente o les muestra cosas mientras ellos están haciendo otras. Eh, una de las cosas que sucedió en un one shot fue que... Eh, vos cuando haces una tirada a veces sale la computadora y te, te habla la computadora. Uno de los personajes... Hizo una tirada para... Estaba peleando contra algo. Y tira, le sale a la computadora y la pregunta le preguntó si necesitaba ayuda en la pelea. Y él dijo, sí. Y le empezó... En su visión, la computadora le empezó a pasar un tutorial de cómo disparar de, de, de un minuto y medio. Con música y todo, además. Eh, <ríe> fue maravilloso. Además, lo bueno de Paranoia es que cuanto más avanza la tecnología, más idiota se hace el <risa> se juego. Sí, sí, es sí. hermoso, es hermoso. Encima vos lees el manual y lees, hay lore, hay como un desarrollo, hay una estructura en la sociedad, pero el juego no... es muy difícil que llegue a hacer eso porque el resto del manual es súper estúpido. Me encanta Paranoia. Es un gran, muy gran... Bueno, sí. Muy Muy, muy bueno. lindo el juego. Eh, bien. No nos queda mucho tiempo, pero... Eh, quiero aprovechar, sé que mencionamos muchas anécdotas, pero eh, quería preguntarles si hay algún one shot que, que, que ustedes lo recuerden con mucho, mucho cariño. Tal vez ya lo mencionaron, pero me gustaría, si, si ya lo hicieron, tal vez un porqué. Eh, Esto tiende a ser una respuesta más personal que, cual, que cualquier otra cosa, que sistema, que lo que sea. ¡Adelante, Chris, Adelante, Chris por favor! Puedo empezar primero? yo, si quieres. puedo empezar yo. <risa> va, adelante Bien. Yo sé que eh, Ya conté el de las tortugas ninjas y, y tengo que admitirlo Que ese es el, el One shot que Con el que más cariño tengo Más allá de que fue súper divertido Y me marcó a mí durante mucho Todavía lo, lo tengo encima eh, Sino que también fue una de las Últimas partidas con las que jugué en mi grupo original Porque yo soy de Chubut, no soy de Rosario Y me mudé acá, que son como cuatro provincias a distancia Y eh, Antes de irme Ellos me regalaron eh, Manteniendo, ¿no? el, el, el nivel de, de estupidez general del grupo Me regalaron un cuadernito así de chiquitito Así, así de chiquitito Con las anécdotas del rol anotadas Y otras cosas <risas> Hermoso. Muy tierno. Por ejemplo, hay una hoja que está escrita, que dice página no disponible, y está toda escrita. Y, y la hoja que sigue está toda escrita y dice página disponible, por ejemplo. <risa> <risa> y así tiene un montón de, de, de easter eggs, digamos, entre las anécdotas de rol, personajes que murieron, personas que sufrieron. Eh, y fue, un, fue un, un regalo muy lindo que todavía lo tengo y cada tanto lo revisito y me, me vuelve. Principalmente las tortugas ninjas. <risa> Yo tengo dos, ya lo pensé. El primero, sí ya lo mencioné, fue cuando dirigí por primera vez la mesa en mazmorras, yo nunca había dirigido una mesa para chicas y, y además fue de esos momentos, ahí sí me voy a poner bien emocional y no me importa, pero fue de esos momentos donde se siente la magia, donde llegas a esa mesa con esa gente y sabes que esa gente que está ahí hace clic con algo en, en esta pasión rolera y en este juego, ¿no? entonces fue mágico, fue poder dirigir el caos total con estas mujeres que estaban compartiendo la misma cantidad de caos de vuelta, ninguna sacada de onda, ninguna con reservas, ninguna limitándose o filtrándose, sino simplemente dejándose ir, esa sería la primera, y la segunda, sería la primera vez que jugué en físico con mi mesa mixta, de hace unos años donde jugamos fiasco efectivamente, y jugamos específicamente la boda de Regina lo cual, la cual es una aventura específicamente para que sea una historia de una boda donde todo, absolutamente todo, lo que va a salir mal, sale mal entonces fue una experiencia muy similar entre el llevar las cosas al extremo y que la siguiente persona tomara el balón y lo llevara más al extremo aún todavía y las carcajadas y las experiencias que tenemos de ese, de ese día a la fecha eh, por ejemplo Mimosa, el personaje de, de Fishy en, en ese one shot sigue apareciendo en mis one shots a la fecha. El personaje que las jaló, que se llamaba Firefox, que era una panda roja por supuesto, y por eso se llama Firefox, sigue apareciendo en mis one shots en diferentes. Y son ya referentes. Cuando alguien tiene que hacer algo tecnológico es de me voy a poner en modo mimosa, porque es la hacker, ¿no? Entonces, son, son esos momentos, los dos momentos... Este one shots me han dejado con gente muy bonita y creo que por eso los aprecio tanto, porque me han dejado con grupos de gente que, que me llegaron directito al corazón por medio del caos. Directamente. Perdón. Has muteado, Chris. Oye, oye, oye. Ahí estás. Para mí, mis one shots que, que me marcaron a lo mejor... Fue la primera vez que logré juntar un grupo para jugar. Yo soy de un pueblito muy chiquito, en el interior de Uruguay. Nadie conocía lo que era Dungeons and Dragons, ni mucho menos jugar rol como nada ah, así. Y ahí fue que en una de esas junté a algunos amigos y una especie de 3.5 condensado raro. que es, Esa partida fue horrible, pero la recuerdo con muchísimo amor. Porque fue la primera vez que logré juntar gente y decirles: hey, esto me gusta mucho. Miren cómo es. Y logré compartir con alguien ese, ese sentimiento de, de, de, de haber trabajado tanto por un juego, por algo que, esté, que, me, que me agradaba tanto. Y bueno, y poder jugar con ellos. Fue una de las primeras veces que jugué. Fue un one shot desastroso. El plot no está para contarlo. Porque... <risa> contenía no sé muchas cosas que no que, que ni siquiera vienen ni siquiera tienen, tienen sentido entre sí mismas y, y bueno nada y después otro otro one shot que, que recuerdo con, con mucho cariño también es la primera vez que fui jugador que nada como les decía como venía un pueblito chiquito donde no tenía a nadie para para jugar y tal eh, y nada y la primera vez que fui jugador también la recuerdo con mucho cariño porque claro, para mí fue como... Así que de este lado se siente así. Y nada, ese... Eh, también fue como una búsqueda de explorar, de saber... Porque en ese tiempo tampoco había cosas como facilidades como hoy en día que hay en todos lados, gente que transmite rol. No estaba Critical Role, por supuesto, no había un montón de cosas que hoy son súper conocidas. Yo no sabía si estaba jugando bien porque los manuales... No te dicen acerca de eso A ver, de hecho creo que Nunca vamos a aprender a jugar bien Ni si hay una manera de jugar bien de jugar Tampoco existe Y si existe no quiero jugar como, como sea bien Porque me divierto muchísimo de esta manera <ríe> Entonces eh, eh, No sabía si lo estaba haciendo bien Pero yo la pasaba bien y listo Tuve que jugar mucho para confirmar De que realmente se jugaba así rol O al menos parecido Vamos a ver, ¿sí? La verdad es que nos quedan pocos minutos Del programa de hoy Tengo que admitir que No me gustaría que termine si Quiero aprovechar, si les parece Si alguien nos quiere hacer alguna pregunta por el chat A cualquiera de los tres Acá para responder Y además De hacer Pero los anuncios exacto Algo, algo que que quería remarcar que me, que me hizo acordar Chris Y es que Una de las in cosas interesantes de, de los one shots Es que si ustedes tienen un DM constante no El DM eterno El que sufre Dirigir un one shot O simple puede, puede ayudar a su DM un montón Piensen en su DM <risa> La eterna maldición del DM <risa> Eh... Bueno, de hecho creo que, que a León lo convencí De jugar conmigo así, le dije, mirá que no tenés que serle El DM, y fue como... Eso era suficiente eso me era me su... yo ya estaba sí Yo y, y después fueron dos, dos one shots a la carrera <risa> El plan salió justo como lo deseabas Tal cual, tal cual Bueno, entonces Creo que lo último que voy a hacer Es decir los anuncios que creo que no los dije al principio eh, Y la producción me está hablando y que los voy a decir rápido Eh... Perdonen chicos. De... Por favor. Adelante. Bien, sí. Música de fondo o algo. <risa> <risa> chán, chán, chán, chán, chán. En... Chán. Tenemos los emblemas en... para los suscriptores. Pueden ahí ver el que yo acabo de mandar. Son dinosaurios. Para cualquiera que no conozca el lore de los dinosaurios, tiene que ver los bloopers de nuestros videos. Son los que las chicas me arrojan cuando me equivoco. Eh... Estamos en época de sorteo de f... celebración de 7.000 suscriptores en YouTube. Mañana se cierra la inscripción y se sortea el viernes Hay dados y eh, tarjetas de regalo de Steam El sábado Luciana va a hacer el stream de sábado de Flojera El sábado pasado estuvo buenísimo Va a estar intentando hacer un mapa con ayuda del chat Fue fantástico <risa> Y el domingo tenemos la segunda fecha del torneo PvP Excelente <risa> Ahora sí eh... Quiero agradecerles muchísimo a ustedes dos por haber aceptado la, in la invitación y haber sido unos increíbles invitados. en fue un placer tenerlos acá. Espero se repita. Eh, vamos a repasar... <ríe> por favor. Eh, lo que sí, vamos a, a tomar unos minutos de ustedes para que nos digan de nuevo dónde podemos encontrarlos. Por las dudas, abajo de en nuestros nombres, en el... Overlay que Valle hizo, maravilloso, que está animado. Pueden genial, ver. Eh, sí, es una gracias, Bachi. Eh, Pueden ver los Twitters, creo. Pero no lo <risa> no he olvidado. Eh, y además también hay, está tirando unos comandos donde pueden aparecer ustedes. Pero por favor, venas uh -huh. si nos contás dónde pueden estar ustedes. Bueno, a nosotras, en caso de que sean chicas y quieran pertenecer a un servidor solamente de mujeres, donde es un espacio seguro, transincluyente, nos pueden buscar en Twitter y en todas nuestras redes sociales como Morras y Dragones. Eh, hacemos nuestro mejor esfuerzo por llegar a todos los mensajes lo antes posible. Ténganos un poquito de paciencia porque somos poquitas. Pueden seguir nuestra campaña por Eostre que ya está en su recta final todos los martes por las noches en nuestro canal de YouTube. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como @isetfireball. En caso de que quieran jugar un one shot y ser santa y dispararle a los dinosaurios, bueno, ahí tienen. Eh, y muchas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por un espacio tan seguro, tan lindo, porque de verdad me he sentido muy, muy a gusto. Es un placer conocer a más compañeros de rol en Latinoamérica porque como sí platicamos antes de entrar a cuadro, nos hace falta conocernos más entre nosotras, entonces vamos a jugar, vamos a jugar en toda Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, León, y gracias, un placer conocerlos a ambos. Gracias. gracias. ¿Me toca? Ok. <risa> <risa> <risa> Cristecas, por aquí abajo está mi, mi Twitter, si me quieren seguir por ahí, comparto muchos memes, generalmente. Eh, este sábado Voy a estar dirigiendo en regala una inspiración Es la partida final Tengo jugadoras increíbles Porque tengo a Aurora Rolera, tengo a Kai Corbus Tengo a Hernández de Salvación de Carisma Y tengo a Roland Libitum, así que Una mesa increíble Para este sábado, que vamos a estar jugando Un one shot que se llama Rewind Ambientado en los años 90 Unos muchachos que se quedan en un videoclub mientras ocurre una invasión alienígena, eh, así que nada, cosas que, este, cosas que pueden pasar en ese one shot, brillan? no sé, pero espero que sea un desastre y si ustedes están ahí para compartir con nosotros ese desastre va a ser mucho mucho mejor. Eh, los domingos estamos jugando, no ahora porque estamos con todo el tema de real una inspiración Y estamos todos en eso Pero los domingos estamos jugando en mi canal, arroba cristecas La campaña de Dragon Haze. Empezamos recién, está dirigiendo David de Rolad Libitum Y las jugadoras son fantásticas Porque son María de Rolad Libitum también Carlillo, Caetunga y yo Así que nada, yo me, me incluí en lo de fantástico también eh, <risa> Lo eres, Chris, lo eres. Sí. Gracias, gracias. Eh, y nada, bueno, eso básicamente es el spam que tengo para hacer. Después, de vez en cuando me pueden encontrar en mi canal, ya saben, leyendo libritos o hablando de rol, o haciendo los Jueves Hot, donde desencadenan todas sus sexines y bueno, y le dicen cosas lindas al resto de la gente en el chat. Así que, bueno, por mi parte, eso es todo lo que tengo para decir. Los quiero un montón. Creo que... Las únicas personas que nos queda agradecer es a todas las personas que nos siguieron hasta acá Llegaron tarde o, o se perdieron en alguna parte por cualquier razón este, este video va a estar disponible el lunes, si no me equivoco Tal vez esté confundiendo con la agenda y la producción para retar Pero va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Lo vamos a compartir por todos lados Los pedros nos van a tener eh, días antes, así que... Ahí y los voy a dejar con el outro unos minutitos mientras vemos a quién le podemos hacer red y ustedes pueden seguir viendo a gente jugar Chau. chao chao